La tecnología educativa como herramienta eficaz para el desarrollo de aprendizaje. Muy buenos días. En el presente tutorial vamos a ver cómo podemos utilizar diferentes herramientas tecnológicas las cuales las podemos aplicar en nuestro ambiente o labor educativa. En el presente tutorial nosotros vamos a utilizar como muestra algunas de los servicios de Google podría ser, por ejemplo, si nosotros quisiéramos enseñar a nuestros estudiantes cómo crear un blog, podemos utilizar uno de los servicios de Google llamado Blogger, en el cual podemos eh, crear nuestro blog. Obviamente para poder hacerlo necesitamos tener una cuenta de Gmail para poder utilizar este servicio. Teniendo esto, nos vamos acá a la parte donde dice nuevo blog y presionamos. Le colocamos un título y podemos eh, indicamos también qué dirección URL vamos a querer para nuestro blog. Vamos a poner tecnología educativa abreviada. Podemos poner las iniciales de mi nombre y las iniciales de mi universidad por ejemplo ya noto que al este esta URL estará disponible acá se me activa el botón crear blog seleccionamos un, una plantilla o template para nuestro blog y simplemente le damos a crear hecho esto estará procesando y acá tendremos una ventana donde crearemos nuestro blog entonces el los blogs tienen, eh, pueden tener páginas y entradas. Las páginas son cada una, digamos, eh, las sesiones y las entradas serían los contenidos. Vamos a darle acá a Páginas y le diremos crear una nueva página. En los blogs o sitios web la página principal o portada se llama inicio acá como texto de bienvenida vamos a colocar bienvenido blog sobre la tecnología educativa nos usaremos del mismo google y vamos a buscar que es tecnología educativa para agilizar un poquito más el proceso tenemos acá la definición o una definición la cual podemos pegar acá en las páginas web o sitios web o blog las imágenes siempre son importantes porque le dan vida entonces en el mismo ambiente nosotros vamos a buscar una imagen relativa al tema para insertarlo dentro de nuestro blog tomaremos una cualquiera buscaremos su URL también la podemos descargar y, y subirla posteriormente entonces acá donde dice insertar imagen en este pequeño icono Tenemos diferentes opciones, subir una imagen desde nuestra computadora, o desde una url, en este caso lo haré así, porque busqué la url, aquí notamos que ya tengo la imagen, le di a aceptar y, si, y ya tengo mi primera página. Acá esta, herramienta nos, esta barra de herramientas nos permite darle formato a nuestro contenido, para que ya tenga una mejor visibilidad eh, le damos acá publicar y ya tenemos nuestra primera página si nos fijamos acá tenemos una opción que nos dice ver si presionamos un clic acá ya estaríamos viendo nuestro blog miren la url que colocamos y el primer contenido ya tenemos nuestra primera página simplemente nos cuesta seguir creando páginas la segunda puede ser sobre la TE o Tecnología Educativa nos seguimos auxiliando de contenidos en este caso vamos a buscar primero contenido teórico Entonces, con nuestro contenido vamos a crear otra página web. Con la misma temática de ahorita procedemos a dar formato. Podemos insertar imágenes, contenidos, etcétera. Entonces simplemente es crear páginas o entradas estaremos creando una brevemente y publicarlos entonces la imagen una imagen cualquiera como es una muestra tomaremos esta ahorita cargamos una imagen desde una url ahora me va a interesar cargar una imagen desde este, nuestra computadora subir para que veamos que de ambas maneras se puede Trataremos de buscar una imagen relativa a el tema, si no encontramos pues simplemente cargamos una de muestra, ya que la idea es simplemente mostrar. Hemos cargado nuestra imagen y ya nuestra página, digamos que esté bien hecha, bien bonita, pues podemos simplemente publicarla. Ya tenemos dos imágenes, ahora bien, en, acá en diseño, nosotros podemos modificar varios aspectos o contenido o espacios dentro de nuestro sitio. Por ejemplo, vemos que acá en la parte principal estarán las entradas de blog, aquí podemos en insertar herramientas, como por ejemplo mi perfil y ese día se fue añadido archivos del blog aquí le podemos colocar un título lo podemos incluso cambiar mis archivos y con eso digamos que tendremos una sección dentro de nuestra página acá arriba esta es la barra de navegación nosotros podemos editarla con diferentes formatos que por el momento no, no haremos entonces acá en lo que se refiere a la plantilla si luego necesitamos eh, seleccionar otra plantilla distinta a la de nosotros pues simplemente la seleccionamos ahora bien siguiendo viendo nuestras páginas nosotros podemos acá dentro crearle menú eh, insertar archivos multimedias etcétera etcétera en este corto tutorial ya hemos visto cómo crear un pequeño blog ahora bien vamos a ver otra de las herramientas de google como podría ser el asunto de compartir archivos en línea la cual es muy valioso cuando estamos en un ambiente colaborativo eh, acá en esta pequeña pestaña si nos vamos al drive acá nosotros vamos a poder compartir crear una serie de documentos o archivos distintos por ejemplo si le damos a nuevo acá tenemos que podemos crear una nueva carpeta un nuevo archivo unas hojas de cálculo y presentaciones de igual manera nosotros también podemos simplemente subir un archivo en este caso ¿qué vamos a hacer esta presentación que tenemos acá nosotros la vamos a subir y la vamos a compartir acabo de guardarla este es el nombre que tiene y simplemente esta herramienta en breves minutos va a estar disponible para todos los usuarios que deseemos tecnología educativa era que se llamaba miren, vamos a ver el nombre que le colocamos TE entonces perdón que cancelamos en mis documentos TE bien, confirmando que nos hemos perdido un poquito en mis documentos tenemos TE así mismo es documentos buscaremos de e, la cual es nuestra presentación o digamos que es un archivo cualquiera una presentación X o archivo cualquiera le dimos a cargar a otro para avanzar en el tiempo entonces acá notamos que ya el archivo se está cargando cuando se cargue en un momento nosotros podemos hacer muchas cosas como por ejemplo compartirlo, darle permiso a la gente para o a usuarios para que solo lo vean, etcétera Entonces acá tenemos nuestra presentación. Si nos fijamos acá, en esta parte de arriba nos dice compartir. acá colocamos una dirección de correo con quien nosotros queramos compartirlo y acá le indicamos si ese usuario podrá solamente ver si podrá comentar o si podrá editar y simplemente le damos a enviar Así, eh, haciendo esto esos usuarios podrán ver este documento y Hacerle las modificaciones que quiera, si nosotros le indicamos que lo puede modificar. Estas y otras muchas herramientas, tanto de Google como de, otros, de otras empresas, tenemos a disposición para implementarlo en el ambiente educativo, haciendo uso de la tecnología. Ha sido todo por este video tutorial, esperamos que sea de su provecho. Valentín Sánchez, hasta luego.